Ustedes ya vieron cómo hacer un mapa, cartografiar información en Google Maps a partir de una base de datos. Bueno, pero ¿qué pasa si a diferencia de lo que hacemos en Google Maps, que es marcar puntos en un mapa de manera automatizada a partir de una base de datos, lo que queremos es obtener un mapa que nos sirva para comparar realidades basado en una cartografía por gradientes para ver zonas más oscuras o más claras según el nivel de cumplimiento de determinado fenómeno. Por ejemplo, tasa de eh, crímenes por cada 10,000 habitantes o 100,000 o cada millón, dependiendo de la geografía que estemos analizando y comparando. Bueno, para eso los, Google, los mapas de Google no nos sirven porque los mapas de Google nos permiten marcar elementos, marcar posiciones en un mapa pero no gradientes para eso tenemos una gran herramienta que ya la conocemos que es Flourish. con Flourish podemos hacer mapas de gradientes que según el, el color de un espacio geográfico determinado va a ser el impacto de determinado fenómeno en esa zona y la podemos comparar con el impacto de ese mismo fenómeno en otras zonas y también basado a partir de eh, bases de datos. En este caso el ejemplo que quiero ponerles es un mapa de la ciudad de Buenos Aires que Florish es interesante porque tiene mapas de Argentina con todas las divisiones departamentales que hay, incluyendo la de las comunas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vamos a comparar la cantidad de metros cuadrados de espacio verde público de una comuna a la otra. Y además vamos a elaborar, eh, podemos elaborar una nota que hable sobre esto, porque es noticia, porque tiene valor noticioso, porque por ejemplo la Organización Mundial de la Salud estableció a partir de un estudio una recomendación que dice que cada habitante en una ciudad debería tener entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio público a su acceso. Y vamos a ver... ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? El mapa nos va a servir para, no solamente para ver el nivel general, sino para poder comparar comuna con comuna y los abismos que hay entre el acceso a un espacio público en una comuna, un espacio verde público, eh, y el acceso a espacio verde público en otras comunas. Y, y por supuesto que esto tiene implicancias en la salud Pública de la población. Bueno, estamos en Flourish. Yo voy a achicar. Ahí está. Estamos en Flourish y lo que vamos a hacer es crear un mapa. Entonces vamos a View Visualization. Aquí tenemos todas las visualizaciones que podemos hacer y tenemos, van a ver que acá tenemos un mapa de Argentina. Tenemos dos tipos de mapas de Argentina. Tenemos mapa de Argentina de departamentos y mapa de Argentina de provincia. Si quisiéramos comparar a nivel provincial, por ejemplo, la tasa de muertes viales por cada 100.000 habitantes, usaríamos este mapa de las provincias. Ahora, como vamos a trabajar a nivel más chiquito que provincia, que pueden ser ciudades, municipios, en este caso, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a trabajar con las comunas, nos importa para trabajar este mapa de Argentina por departamento. Entonces, vamos a cliquearlo. Y van a ver que ya viene, por supuesto, siempre en Flourish viene todo precargado. Ven, acá tenemos una vista de, voy a mover, si me deja, sí, la cámara. Vamos. Oh, se, se colgó un poquito. Ahí está. Bueno, moví el mapa, no moví la cámara, malísimo todo. A ver si me deja mover. Déjame mover. Ahí está. Bien. Tenemos un mapa de Argentina con toda la división política ¿no? de los mapas del colegio, pero a nivel de departamentos, la unidad mínima. Entonces, le vamos a poner un título. Ay, me sigue moviendo esto. Déjame lo saltar. Ahí está. Vamos a poner un título. Mapa de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires. mapa de espacios verdes públicos, pero no importa. Ahí tenemos. Y, bueno, lo que tenemos que ir a data, hacer y tenemos, lo que tenemos que hacer es ir a data. Yo voy a mover si me deja camarita un poco por afuera de esto. Y ven que tenemos en data, tenemos regiones y puntos. Puntos los vamos a dejar tal cual por ahora. Pero vamos a ir a regiones y ven que tienen todas las ciudades, municipios, eh, las comunas. Entonces, lo que tenemos que hacer es circunscribir la información a lo que nos importa, en este caso, que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar esta columna B, ahí la flechita, y vamos a eh, ordenar sort by column, Ordenar por columna de la A a la Z. Y ahí nos ordena. Y vamos a buscar lo de la ciudad de Buenos Aires. Que deberían estar todos ordenados. Sí, ven, acá está. Comuna 1, ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo que vamos a hacer es eliminar todo y es un trabajo manual. Eh, vamos a eliminar todo. Lo que no sea ciudad de Buenos Aires y sus comunas. Y bueno, disculpen que esto es manual y lleva su, su tiempito de hacer con el teclado y el mouse, eliminar. Pero el resultado les va a gustar, pienso yo. A ver, bueno, ya llegamos a las comunas. Eliminamos de arriba, ahora vamos a eliminar de abajo todo lo que no sea comunas si y es un trabajo más largo todavía. Vamos a arrastrar las flechitas, a ver si está avanzando. Sí, vamos, son alrededor de 500, si no me equivoco. Ya vamos por el 400. A ver. Seguimos. Eliminar todo. Lo que pasa que, como es información muy específica para que Florish la pueda mostrar, no es que pegamos nuestra base de datos y ya está. Bien, ahí está. Llegamos hasta el final. Eliminamos todo. Y nos queda solo la información de las comunas de la ciudad de Buenos Aires. Van bueno, a ver. ¿Ven? Ahí apareció. Por acá. Bien, ahora le vamos a ordenar para que esté todo arriba. El A, la Z. Ahí está. No, no lo ordenó. Mal. A ver. Eh, lo ordené al revés. Ahí está. Bien, tenemos. Y ahora, comuna 9, 8, 7, 6, a ver si el mapa llega hasta ahí. Sí. Lo que vamos a hacer es ordenar, a ver si me deja, ordenar desde la Z lo que tenemos. Ahí está. No, no está. Lo habré ordenado al revés. Vamos a ordenar. A ver, déjame a la Z. Ahí está. Bueno, en este caso, por la nomenclatura que, que tiene Flourish, la hace la 1. Y todas las que tienen uno las ordena antes que las que tienen dos. Pero, bueno, no importa. Y vamos a borrar todos los valores que están acá. Bien. Entonces, yo ya tengo descargado de eh, la dirección de estadísticas y censo de la ciudad de Buenos Aires la base de datos con... La información sobre la cantidad en hectáreas cada 10.000 habitantes de espacio público. Y lo vamos, se los voy a mostrar. Vamos hacia allí. Ten, tengo esta base de datos. Esperamos que cargue la camarita para moverla. Pero... a ver si me deja moverlo bueno ahí está y ven que va de año a año de 2006 a 2018 bueno yo lo que voy a hacer es copiar esta información pero antes tengo que hacer algo por qué porque esta información lo que me da es por hectárea y cada 10.000 habitantes, lo dice ahí. Y yo lo que necesito saber, lo que me importa mostrar, porque es en sintonía de la nota que quiero hacer, sobre cuántos metros cuadrados hay por habitante, tengo que hacer una conversión. Entonces, lo que yo necesitaría hacer es multiplicar, porque, por ejemplo, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Eso hay que saberlo, ¿no? Previamente. Entonces, para saber cuántos metros cuadrados son estas hectáreas, tengo que multiplicar por 10.000. Pero a la vez, esta data serían metros cuadrados cada mil habitantes. Y yo quiero saber cuántas, cuántos metros cuadrados hay por habitante. Entonces, a la vez que multiplico por 10.000, después tengo que dividir por 1.000. En definitiva, lo que tengo que hacer es multiplicar por 10. Entonces, para obtener los datos, yo voy a hacer la fórmula la operación, más que nada, por 10 y me va a dar el valor de metros cuadrados de espacio verde público por comuna, por habitante, metros cuadrados, ¿no? Dije, bien, ahí necesitaríamos que nos dejara dos decimales porque, a ver si me lo da, ahí está, porque es mucho más fácil de trabajar. Entonces, yo ya tengo ahí. Y ya podemos ver enormes diferencias, ¿no? 18 en la comuna 1, 18 metros y medio, 18 metros cuadrados. O 18 metros cuadrados y medio, 18 metros y medio cuadrados. Bueno, difícil. Eh, y acá tenemos 019, 19, la comuna 5, donde yo vivo. Espeluznante. Bueno, hay, ya acá tenemos, estos son metros cuadrados por habitante. Bien, para diferenciar de esto que es hectárea cada mil habitantes. Bien, lo que tenemos que hacer es llevar los datos, pero como no los tenemos ordenados igual en eh, Flourish, vamos a ir a, a nuestro Flourish. Bien, vamos a poner el valor que copiamos en la, en la 1. ¿Pegó? No pegó. Me pegó. Ahí está. ¿No? Después, como una 10, acá la tenemos. Y más, voy a copiar todos esos, porque de la 10 a la 15 vienen todos juntos. En Flourish. ¿no? Ahí está para 15, sí. Lo copio, vuelvo. Tengo que ir y volver porque... La captura de pantalla la hace solo de una pestaña del navegador. Vamos a dar. Ya empieza a ver valores. Ahí, bien. Y ahora 2, 3, 4, 5 es fácil. Porque es lo que sigue. 2. Acá. Y ya les adelanto. ¿Por qué la comuna 1 no tiene 18? metros cuadrados y medio, y el resto tan poquito, en comparación, salvo la 8, que ahora, ahora hablamos de eso, tiene que ver con la reserva ecológica, y la comuna 8 con los bosques de Palermo. Ahí están los grandes espacios verdes que hacen tanta diferencia en estas comunas. Bien, ya tenemos, se empieza a ver el mapa, ¿eh? Ahí ya hicimos todo. Tenemos, bien, ya pusimos toda la información. Estos datos no los cambiamos y vamos a ver el preview. Bien, ya tenemos el mapa de la ciudad de Buenos Aires. Es más, lo que voy a hacer, porque ese punto me molesta, voy a eliminar los puntos a ver qué pasa. Capaz que rompo el mapa, ¿eh? Puede pasar. Pero había un punto ahí que no me gustaba. No, no rompí nada. Ahí está. Y miren qué blanco que se ve todo el centro, ¿no? Porque son las comunas que tienen menos metros cuadrados por habitante de espacio verde público. Y el contraste está con la comuna 1, que tiene la reserva ecológica, y la comuna 8, si no me equivoco, la comuna 14, perdón, la 14 que tiene eh, Palermo, los bosques de Palermo. Y al sur, la comuna 8, ah, la comuna 8, toda la parte de, de, de Parque Indoamericano y todo eso, si no me equivoco. Por supuesto que a la hora de hacer la nota, hay que averiguar qué parques están ahí que marcan tanta diferencia, ¿no? Eh, bueno, pero tenemos el mapa. Ahora en azul, no, queremos espacio verde. Entonces, vamos a ver en, la, en las opciones. Vamos a buscar una que nos permita eh, cambiar el color. sessions, debería ser. Sí. Acá van a ver, ven que dice paleta, palet, blues, y buscamos greens, y ahí tenemos hermoso, un mapa, ¿no? Y qué triste todo este centro que es, tiende a blanco, que tiene muy poco espacio verde, muy pocos metros, ¿no? 0,2 metros cuadrados de espacio verde, en la comuna 5, boedo almagro por ejemplo es tremendo estos datos vale decir son a 2018 porque se, se hace un mes vencido un año vencido perdón entonces los datos de 2018 se publicaron a mediados de 2019 y en 2020 todavía no se publicó nada y vaya a saber si se publica esta información con la pandemia en el medio bien entonces tenemos nuestro mapa y a ver si muevo esto me lo deja mover Sí. porque acá le puedo ah no me deja <risas> la televisión en vivo está así vieron o el falso vivo como en este caso la televisión sin edición bueno no importa yo a ver si la parte ahora no me deja mover eh... ahí está listo ven acá puedo cambiar el tamaño para, para que se muestre completo en la pantalla. A celular, cómo se vería en el celular. ¿Ven? Ahí está. Y paso el mouse y me aparece. Yo podría mejorar esto, ir a datos y poner eh, metros, por ejemplo, esto. Metros cuadrado por habitante. Ahí. Y, y yo veo acá. Ahí está, cambia. ¿Vieron cómo cambió? metros cuadrados por habitante, 13,84. Cada comuna con su diferencia. Y este es un mapa que claramente nos permite hacer una nota periodística. Y rápido. Y hay que llamar especialistas, citar a la OMS, con bueno, el estudio que dice que tendríamos que tener cada habitante 10 a 15 metros cuadrados de espacio verde público accesible. Y quienes vivimos en la comuna 5, tenemos 0,2. Metros cuadrados. Es tremendo, ¿no? Y, y esto sirve para definir políticas, para decir, bueno, por ahí, si tenemos más metros en la comuna 1, bueno, si vamos a planificar parques o dónde abrir espacio público verde, bueno, pensemos en estas comunas del centro geográfico de la ciudad que tienen un déficit tremendo. Y además, porque. Toda esta zona se vio influenciada por un boom de torres, ¿no? Ahí entra el análisis y, y salir a buscar opiniones de expertos y expertas que nos permita construir la noticia. Recuerden, el periodismo de datos no es solamente agarrar la base de datos, entenderla, limpiarla, todo eso y visualizarla, sino salir a hacer periodismo, como decimos siempre, que es salir a la calle o, bueno, mantengamos el aislamiento. Llamar por teléfono, WhatsApp, email. Zoom, Jitsi, lo que quiera, y eh, hablar con expertos y expertas, gente involucrada en esto, para que nos contextualice. Quizás, por ejemplo, yo salgo la nota, pero hay alguien que me dice, no, mira, que estos datos de 2018 ya no te sirven, porque en 2019, hacia fines de 2019, se construyó un parque inmenso donde antes estaba, no sé, del abasto... A no sé dónde, en la Comuna 5, y eh, en Almagro, y ya no, no te, estos datos no te sirven. Entonces necesitamos hablar con, con gente y decirle, mirá, los datos me dicen esto. ¿Vos qué decís? ¿Sabés, coincidís con esto que me muestran los datos? Eh, Alguna vez hicimos una nota sobre adopciones en la Ciudad de Buenos Aires y parecía que cada vez, cada vez había menos adopciones. Bueno, las instituciones que trabajan en torno a las adopciones... Negaron eso con, con otros datos complementarios que, que relativizaban esa idea, porque en realidad los datos que daba la ciudad eran parciales eh, para entender todo el fenómeno. Entonces, siempre hay que salir a consultar. Bueno, y esto, por supuesto, le tenemos que agregar un título, la fuente, ¿no? Vamos a la cabeza, header, y le ponemos lo que le pusimos arriba, ¿no? Eh, mapa de... Espacios verdes. Hay un gato que está gritando. Y le ponemos un subtítulo. Eh, metros cuadrados de espacios verdes por habitante, por comuna. Y si quisiéramos le podríamos poner pasar el mouse por cada comuna para ver los valores, por decir. Y en footer le ponemos fuente, acá adaptamos, dice source, fuente, y le ponemos, acá creo que era, ah, no, bueno, esto con respecto al mapa, y lo podemos dejar, pero podemos poner datos, gobierno, GSBA, no ustedes pongan lo que quieran, pero... Ahí está, datos, GCBA. Y ahora exportamos y publicamos. Publicamos. Y nos va a dar el código para embebido. Que como ya vimos cómo embeber visualizaciones de Flourish, esto lo vamos a llevar para embeber, insertar, incrustar, empotrar, hay algunas traducciones que hablan de eso, en nuestra nota. Bien. Esto es todo para mostrarles cómo podemos hacer otro tipo de mapas con otros fines basado en gradientes a partir de una base de datos con flores. Les mando un saludo grande.